Banda El día de hoy traemos un nuevo video acerca de Dragon Ball Fighter Z Así es chicos El día de hoy por favor carga para que puedan ver en No, no carga bro. Video, el primer video de la semana Podemos ver que ¿qué vamos a hacer, se preguntarán Así es Soy Broly chiquito Así es Banda Broly chiquito es la ley este, bueno chicos, pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar a partida mundial Aquí muy, muy basados, o sea, de buenas a primera Ah, bueno, no, no, espérate, espérate Vamos a hacer el equipo Vamos a hacer el equipo antes de hacer el chingadero, vamos a editar el equipo Este es el equipo con el cual siempre ganan No es cierto Uy, me acabo, de, me acabo de poner a pensar que voy a necesitar opciones, ajustes de fuego, no, em... volumen de música cero, volumen de efectos de sonido, pues ahí, así, así es, así voy a ponerlo. Y vamos a cambiar voces de japonés a e inglés, no, este, reiniciar atrás, sonido de idioma, ya está, no, atrás, configuración de botones, asignar botones. Dato curioso, yo compré el DLC de las... ¿qué, ¿Cómo se llama? de Que narrara Milk, Chichi... O sea, Milk, Videl, esta de Bulma... Y, y no sé cómo hacerlo. Y yo quiero que me narre esta de... De... Pues ya saben, ¿no? Videl, güey. Bueno, entonces, chicos, vamos a usar... Eh, no sé. <risa> vamos a usar este equipo. Vamos a usar este equipo que están viendo aquí. Así es. Este va a ser el equipo que vamos a estar usando. El día de hoy, chicos, quiero decirles que, que se suscriban, le den like. Es absolutamente gratis. Y dan ustedes, ¿por qué fregados elegiste ese equipo? Por dos razones, güey. Yo, yo compré Dragon Ball Fighter Z con todos los DLCs para jugar con, con Gogeta Super Saiyan 4, hermano. Y, y también... <risa> Ah, no compré al Android de 21 Combata por dos razones, yo ya no estaba jugando en ese rato Y la segunda es porque, güey neta, un DLC de un personaje que ya salió O sea, sí, entiendo que Goku y sus transformaciones, pero, pero no jala hermano, no es lo mismo, no es lo mismo, no jala, no Bueno chicos, mientras esto, mientras esperamos, van a ver un pequeño corte de a partir de ahora. Así que los veo en un instante, ¿ok? Dato curioso en lo que sigo corriendo a lo loco alrededor de. Güey, qué chistoso suena cuando corres. O sea, escuchen. Suena súper chistoso. Bandamats, estamos de regreso para el primer combate del día de hoy. Como podemos ver, mi amigo llevo. Güey, esta es mi partida Número 7 Tanto curioso, las he perdido casi todas Y sigo en Saiyajin, eso es mucho Al chile llevo el doble Tengo más experiencia Y de hecho es porque juego en teclado ¿Por qué les digo esto? Porque en, en, en control es más fácil Vamos a dejarlo Vamos a ver la verdadera presentación La GOT. Ching se me olvidó, ah se me olvidó, tengo a Bellito de primera Se me olvidó, bueno, está muy God, pero... Ay, güey, tranquilízate, tranquilízate, ¿Sí? ¡mano! Tranquilízate, brother. Para la madre. Tranquilidad. Wey, ni me dio tiempo de respirar. Sí, se me olvidó. Se me olvidó, wey. Se me olvidó. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Oh, let's go! ¡Está bien, güey! ¡Madre su hermano, Frank! de no, o sea Ok, eso no me gusta Wey, neta, tranquilo Se puso se puso loco Se puso loco Vamos a ver qué puedo hacer con traer Absolutamente nada, porque este güey sí sabe jugar. Yo no. Sí. Let's go. No. Oh, let's go. Oh, no. Puta madre. Puta madre. No, ya, ya perdí. Ah, ah. Me levanto otro. Oh, let's go. te fue. Si ¿Sí se puede no estoy tan imbécil. No no no no no no puta madre. Oh. Ok, chicos! Primer combate lo perdimos tristemente, pero me la ripé, la verdad. Yo nunca había. Vamos a ver si quiere revancha a este güey vamos a pedirle revancha, claro que es. di que sí hermano no me dejes más todo un crack let's go ¿Eh? no wey, te prometo que lo activé sin querer. Yo no lo iba a activar. La máquina lo activé mal, lo activé man, a que hora se tranquiliza este brother porque, ok, let's go vamos a, vamos a hacerle lo siguiente, ¿no? vamos a agarrar vamos a matarlo tantito no, si, sí, ya, no, ya vale mal vale. no creo poder Sí lo mato, pero si sí lo mato, pero mm, va a estar de fin ¿Quién fue el comediante que hizo que estuviera más? No, tiene un buen. No, bro, no, no, es por el lag. ¡No! ¡Sí me lo cubrió! ¡Sí! No, valió mal. Me, me atrapó en medio de movimiento. Me atrapó en medio de movimiento. No, muy. No, sí, muy bien. Sí, bro. Perdí, también perdí. No. no. <risa> Vamos a decirle gracias. Oh, no me dijo. Rayos. Este, pues otro corte, chicos. Y regresamos con el siguiente combate. <risa> <risa> bueno, chicos, aquí Estamos en el segundo. Creo que es controlado a máquina banda abajo de rango si pierdo. No, pues ni modo, chicos, si bajo de rango, pues ya ni modo. Realmente como les digo, yo <ríe> hace un año tuve la meta de. <tose> Se, se puso raro, vamos Es nos quedamos arriba Nos levantamos desde aquí Llegamos bien macizo en el piso Ah, no, no es cierto. No, tiene, tiene pegaron duro. <ríe> bueno, pues vamos a hacer lo siguiente No vamos a agarrar No vamos a agarrar no, eso no era lo que quería hacer, ¿vale? O sea... ¡Ya! déjame moverme. Rayos, rayos, rayos Tengo un plan, tengo un plan No, fallé Uh. No, hombre, no, ¡Sí se puso feo de ah. rayos, no rayos, bajé. Ok, revancha, vamos a pedirle la revancha. Ya me bajó, que me cuesta ¿no? Yo no, yo no estaba haciendo eso <risa> Let's go No manches Por primera vez va a tener una así que me matan a ninguna Let's go me, me la ganó. ¿no? Dale. <risa> no, no, no. Ya no voy perdiendo. Mm. que justamente yo quería hacer. Bueno, vamos a empezar ahora sí a ¡No! ¡Me chingo! ¡Rayos! rey, ¡Mira! ¡No! todo! Quería, o sea, realmente, si, si, si pudiera hacer bien los combos, ¿qué quiero hacer? O sea, realmente lo que quería hacer ahí era hacer el, el primer especial, ¿no? O sea, el primer ataque y hacerlo como Luchera. tipo, pum Llegarle en el rato que andaba de, de loco O sea, que se le aloca, pum, darle un fregadazo Pero bien dado ahí, como bien, bien potente, vaya, ¿no? O sea, quería hacerle... A ver, miren, aquí ahorita en el entrenamiento Les voy a enseñar más o menos lo que quería hacer Que era más o menos así, fíjense Nada más deja de carga Lo que yo le quería hacer Con Gogeta era esto no eso no eso tampoco ese es el problema realmente o sea yo quiero hacer un combo man. quiero hacer esto no. eso era lo que quería hacer eso pero no me deja porque mi computadora es así me odia Luego quería hacer, con la segunda vez quería hacerle... No, no así, no así. De nuevo no. Ah, no. Quería hacerle así. Eso. Pero, ¿qué pasa? Es que no me deja porque es teclado. Si no, sí. Más o menos hizo así, cosas, pero bueno. Bueno, chicos, estamos en la última partida del día de hoy. Así es, vamos a tener solo tres. Ok, este güey tiene como 30 goguetas Super Saiyan 4, no usa ninguno. Sube de rango. Ok, tendré que ganar. <ríe> ok, chicos, vamos a, a ahora sí, finalmente, a ver si nos dejan ver el intro de goguetas Super Saiyan 4. Por favor, hermano, dejan verlo. Se necesita ver una vez al día para curar depresión y etcétera. No sé. <risa> y, y, y es probable. ¡No! ¡Eres un desgraciado! ¿Qué? de para acá hijo de la Gran Muralla, <risa> Eh, eh, eh, yo. Eh, eh, eh. No me dejo eh, eh. no caer, no, no, no, no, Eso sí no, no, no, no, no, no, ah no, no, no, Ah, los no, no, no, no, no, hermano, no, Eso es 10, 10, 10, 10. <risas> no, no, no, de te a la te has escuchado? ¿Qué te has escuchado? ¿Qué te has escuchado? ¿Qué te ¡Sí, eso fue practicando lo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! que ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! a ¡Sí! porque nadie me ¡Sí! <risa> <risa> No, no, no. Nada no, no, no. más de lo que es tumbar legendario. No, no, no, no. Me das asco, hermano. O sea, me das asco, no hay pedo. O sea, me das asco, me das asco. Sí, me das sida. Revancha, revancha. Nos das poco, eh. Gracias. Yes. Okay. Are you ready? Tengo una buena y una mala, ¿por qué no Ahí los... les va. Ahí les va. Así es. Sí, mi teclado me gusta. Te odio, niente, teclado. Te odio, güey. Ay, pero te odio. De igual te odio, es muy bueno. Es muy bueno. Bueno chicos. Oh, ¡Ah, ser bendito, papá! ¡No, no, no, no, Ah, no, quería no, no, no, no, Ok, estoy agradecido porque pues terminamos de manera ética Obviamente, güey, ¿tú crees que grabé? un No A ver, vamos a mandarle una Que diga gracias Bien, ahí está, vámonos bueno, pues chicos, espero que... Bueno, vamos, a, vamos al menú, al lobby ya me despido bien Porque como dice el menú Como dice... Eh, ya, ya le <ríe> ¡Dale a la verda! Como me enseñaron en mi casa Despídete bien, así que chicos Espero que les haya gustado Los, Espero que Que sigan, se suscriban, le den like Por Broly Chiquito, así es hermano Broly Chiquito Así es que chicos, si les gusta este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, un comentario diciendo, por favor hermano, deja otro, por favor saca otro video de esto, por favor necesito, no necesito para vivir. Es más, exploté mi computadora solamente para sacar este video y les voy a decir por qué, porque cuando hacer el legendario finish es de máquina, puedo usar un huevo ahí y sin pedo. <risa> No, hombre, ¿no? ¿Quién necesita estufa cuando tienes laptop gamer? Así que, chicos, espero que les haya gustado y los veo en la próxima. Adiós. Perdón que dejé prendido en el último combate, no me di cuenta. Perdóneme, de verdad. O sea, bro.